Gracias por permanecer con nosotros acá en la mañana. tenemos dos invitados de honor en el día de hoy. Seguimos sí. con la entrevista, la segunda. interesante aquí en la sesión del café caliente. Hoy nos va a Cojima y también Elías Vargas, ingeniero, biólogo, investigador y hoy vamos a hablar de la tecnología de los microorganismos eficientes y vamos a aprender cómo puede esta tecnología ayudar la agricultura, el hogar, la salud. Así que bienvenidos a de mañana. Uh -huh. Muy buenos días, bien, señor, señor Cojima. Buenos días. Elia, ah. que es parte. Elia ¿no? es representante de la República Dominicana y usted sí, de América Latina. De sí. América Latina. Sí. Buenos sí, días, bien, gusto, bien, buenos gusto días. de tenerlo aquí en el programa y en nuestro pueblo. Uh -huh. Una inquietud: ¿qué son microorganismos esenciales? Para empezar la entrevista. Okay. Nuestro como tecnología se llama EM. Esa era como la microorganismos eficaces, pero no es como la microorganismos especiales. Nosotros como buscamos buenas bacterias eh, como positivas, como lactobacillus, eh, levadura. Eso todo, nosotros podemos mezclar ese es nuestro como como cóctel de microorganismos para usar ese como un mejoramiento de calidad de suero es como nuestro principal, nuestro intentor de esa tecnología es, se llama Profesor Terogiga hace casi como 1980 el intento de esa tecnología como cóctel de microorganismos para mejorar el suero, suero, calidad de suero la calidad. y los microorganismos pueden como descomponer como parte de materia orgánica y a eliminar como las sustancias buenas como aminoácidos, vitamina enzima uh -huh. en el suero tiene como la, muchas como la, los, eh, sustancias buenas las plantas si nosotros como la eh, ponen esas plantas por ahí, esa, ellos pueden germinar esas como sustancias buenas. Entonces más salud era más como la, como se dice, más como la eh, cantidad de eh, productos. Más Podemos, producción. Sí, más producción, sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de esto y estamos utilizando productos en el campo. Para producir alimentos. Uh -huh. Comparado con lo EM y lo que se está usando, ¿cuál es la diferencia? Más productividad, eran más sanos y además nuestro como producto es este como el producto natural. Entonces, como okay. será ese producto, será ese Como, como orgánico. orgánico, sí. Yeah. Entonces, okay. esa ventaja es de agricultores, ese, más ganancia tienen. Por mercado, mercado ahora como quieren muchas con la no. materia eh, orgánica como sí, producto sí. orgánico ¿no? Entonces. Okay. Sí. Señor Vargas, en República Dominicana usted como representante ¿se están ya eh, utilizando estos microorganismos eficaces? ¿Qué, ¿en qué porcentaje? y hacemos énfasis aquí en la provincia de Duarte, cuéntenos un poco sí. Muy buenos días para todos los que nos escuchan a ustedes Sí, la tecnología EM comenzó desde el 2009 vamos a cumplir 10 años eh, en este periodo que está instalada la tecnología de los microorganismos. Aquí eficaces, en República Dominicana. En República Dominicana. Eh, queremos decirle, decirle que sí, hemos tenido bastante éxito porque ya la gente conoce los microorganismos eficaces, sabe manejarlo bien, eh, está contribuyendo a la agricultura orgánica 100%. Estamos disminuyendo la carga de, de pesticidas eh, y de químicos, que es lo, el grave problema del mundo y de, y de nosotros, porque nosotros no nos escapamos claro. a ese gran problema. Por otro lado, eh, los microorganismos también se están reconociendo eh, en, en la parte de ambiental, en la, en la sostenibilidad. Y en la parte de medio ambiente se está usando para eh, la eliminación de, de, de malos olores. Se está usando en programa para limpiar ríos, cañada, eh, y para eh, manejar los lisiviados que tanto problema causan. Los lisiviados producen muchas enfermedades. Uh -huh. Y a nivel eh, de la salud en general, ha hecho y está haciendo una gran contribución a nuestro país. ¿Y aquí, en la provincia de Duarte? En la provincia de Duarte, utilizando? precisamente donde estamos colocados o ubicados nosotros, eh, estamos usando los microorganismos eficaces en la industria del cacao Estamos usándola en, en, para el manejo de, de, algunos, de algunos empresarios Que quieren manejar eh, problemas eh, de la basura de malos olores En, en la industria, por ejemplo, en pollo uh -huh. Para quitar el mal olor de las granjas, las de granjas. los cerdos, etcétera, etcétera Y lo otro es, los residuos de, de esos desechos Se convierten en abono líquido o abono sólido para la agricultura, entonces en sentido general vamos a obtener productos naturales y orgánicos, pero es 100%. Qué bien. Señor Keita, sí. ¿qué sí. es eh, la fundación Enro? Para Embro. que los dominicanos lo puedan entender. Ok, soy como la japonés, eh, no hablo español bien, pero es como sí. mi empresa, como la en la ubicación, en la Okinawa, de una isla, parte de Japón. Y la, o sea, ya yo hablo con nuestro intentor de profesor Higa, es como la fue la Universidad de Ryukyu, es la nacional de la japonés, era como la, pro, uh, el profesor de esa eh, universidad. Entonces, como nosotros, como la, ya, Headquarters Office en la Okinawa, Japón, pero nosotros distribuyendo esa tecnología para todos los países. Entonces, nosotros tenemos como cuatro como cruzar oficinas. Una es la, como la mía, oficina esa de Estados Unidos, Arizona. Este yo encargada de la parte de eh, América continente uh -huh. y el otro es la Alemania, tenemos una a uh, uh, circular oficina y otro es China y última es, la, eh, es solamente en Tailandia, tenemos como la Oficinas es decir, para, en los continentes. Sí, continentes, para distribuir, para ayudar a nuestro, como igual que la posición de José Díaz, ese representante de cada país, ayuda, irá para producir nuestros productos. Aquí aquí que tenemos tantos vertederos, 300 y pico de vertederos, una isla pequeña, uh -huh. mucha basura, muchos malos olores. ¿Y cómo puede ayudar la tecnología M? Muy bien. Entonces, nosotros empezamos ese tecnología es el mejoramiento calidad de suero, ese primero. Pero después, ese nuestro como tecnología producto, ese microorganismos vivos. Entonces, ellos pueden descomponer materia orgánica, es muy buena importante punto. Hasta principal nosotros pensamos ese para mejorar la calidad de suero, pero después, problema de materia orgánica, hay chance para aplicar nuestro producto microorganismos buenos para mejorar las condiciones. Entonces, ahora, José Díaz ya explicó, eso era como para parte de medio ambiente, como contaminación de agua ne negra. Mucha tenemos aquí cañada, tenemos. Mucha Y Era como la desecho de como comida. Uh -huh. También es de materia orgánica. Bueno, uh -huh. una cosa. Siempre he visto con buen ojo esta propuesta. Uh -huh. Pero mi inquietud, teniendo... Un mercado como República Dominicana, que es un tanto inmediatista, es decir, lo que quiere ver resultado inmediato. Sí. Que si yo echo, Si yo tengo uh -huh. el, el problema aquí, le eche algo y vea cómo se muere. Uh -huh. Pero esto toma un tiempo. Quizás el tiempo de respuesta no permite que la gente se dé cuenta de lo eficaz que es. Uh -huh. es ¿Qué tiempo más o menos? Eso es. Elías, si tú muy, muy buena la sí. pregunta. ¿Tú Pérez? Sí. Sí. Fíjate, muy interesante la pregunta. Cuando se aplica el, los microorganismos eficaces, eh, si es para fines de malos olores, inmediatamente los microorganismos hacen contacto con la materia orgánica, inmediatamente quita el mal olor y la mantiene. Ahora, si es para efecto de suelo, eh, hay que esperar un tiempo en que el microorganismo penetre al suelo y haga la relación biológica con el suelo, con la parte del suelo. Se podría usar esto en centros de salud, como, como sala de emergencias y quirófano para operaciones, porque he oído en, en nuestro país, existen bacterias, Propias de ese, ese, que de esos padre. lugares, y no sí. he visto que, porque hay personas, que llegan para ser operados de emergencia y adquieren, y adquieren bacteria. la bacteria y le complica correcto. doblemente correcto. la vida mm -hmm. y hasta mueren. ¿Puede actuar en mm -hmm. centro de salud? Teóricamente sí, yo puedo uh -huh. decir sí, pero la esa práctica, como la, hay leyes, ¿no? Hay leyes, es esa era como la sin bacteria, ese era, era otro, otro, otro problema, okay. pero teóricamente sí podemos hacerlo. ¿Cómo no? ¿Y uh -huh. de qué forma involucrarse la fundación también que usted explicaba con las diferentes sucursales, aquí con las universidades para en materia educativa, uh -huh. sobre todo fortalecer y crear eh, una especie también de promover la prevención? Para tener una vida más saludable. ¿De qué forma involucrarse con las universidades? Aquí, por ejemplo, en nuestra provincia tenemos dos universidades, uh -huh. la Nordestana y la UAS, la Autónoma uh -huh. de Santo Domingo. Esa es muy, muy, muy buena, buena sí. idea. Esa era como así: tenemos que hacer como el convenio, como, uh -huh. ese era como la, para desarrollar esas tecnologías. Bienvenidos uh -huh. ya. Están uh -huh. en toda la apertura sí. ustedes uh -huh. de realizar. Cada país es como la. Nosotros tenemos esta chance para hacer unas como la, trabajo conjuntos. Pero cada cada país es, también quiere como resultado de ese país. Uh -huh. Entonces, esa es buena chance. Siempre bienvenido. Sí. Ok, excelente. Aquí tenemos rectores que son muy, muy abiertos a la nueva tecnología, uh -huh. a los intercambios. Pero nosotros nos caracterizamos por ser una provincia productora de cacao. Del mejor cacao del mundo se va de, desde aquí. ¿Cómo pueden ayudar los EM a, a, a la industria del cacao de la provincia y del país. Sí, eh, nosotros conducimos un trabajo de investigación en el 2013, en el cual consistía en utilizar los microorganismos eficaces en la fermentación del cacao. Los resultados eh, que se obtuvieron fueron magníficos. Eh, se los presentamos a, a las principales compañías. Eh, al usar E.M. nosotros teníamos un cacao de más calidad, más sabor, mejor aroma y, y más presentación. Sin embargo, cuando lo presentamos a ciertos clientes o a cierta gente, dijeron: No, productores. Eh, sí, algunos productores. Eh, eh, hay un costo adicional y con esto ya nosotros nos compran el cacao de toda forma. Entonces, eso no es un costo adicional sí. muy alto. Sí, no, no, no es alto, pero hay unos eh, uno mecanismos eh, de negocios eh, muy diferente a lo que nosotros le, le planteábamos. Más bien íbamos a tener un, bene, un mejor beneficio. Sin embargo, eh, los resultados no se aplicaron aquí en Dominicana. Sin embargo, hay, en México se utilizaron, en Filipinas se utilizaron esos, esa investigación que nosotros hicimos y que la presentamos. Eh, también estuvo trabajando dos personas en la investigación Con muy buenos resultados Qué bien, mira una cosa Quizá falta entonces Orientación para los productores Comprendan que vienen ustedes A ayudar a la producción uh -huh. En relación de costo Los químicos tradicionales que aparte de que eficientizan producción, garantizan la producción, pero cargan de insalubridad al consumo. Es decir, son perjudiciales a la salud. Hemos visto en los últimos meses que la aplicación de esos químicos vía aérea ha hecho que grupos de personas tengan que ser ingresados al hospital por contaminación Bien. o por eh, intoxicación. Aplicar a EM a través del vuelo no produce al ser humano. Así es, fíjate, en cultivo de banano nosotros trabajamos aplicando en los microorganismos eficaces. Eh, allá hay un técnico que se llama Carlos Céspedes. Sí, eh, nuestro es un, es de un gran. Los microorganismos para las, el control de cigatoca. Eh, muy bien funciona los EM. Eh, también para, para el cultivo del arroz, también se aplica eh, para disminuir la pelicularia y en cacao, pero normalmente cacao es orgánico, también se utiliza para crecimiento de las raíces y para eliminar algunas enfermedades. Entonces, eh, esos productos salen, eh, son equ equivalentes, digamos, en, en términos de costo. Eh, sin embargo, ¿cuál es el, el beneficio? Bueno, la inocuidad, eh, es un, un, son productos eh, que no causan daño a la salud, son orgánicos 100%. Es decir, no Eso vamos a tener pero la escándalo. Pregunta, la pregunta de Francis, sí. si puede con el uso de los EM reducir el impacto negativo de los químicos. Correcto, porque por ejemplo, eh, eh, nosotros podemos utilizar eh, los microorganismos combinados con herbicidas. Eh, y así eh, podemos atenuar o... El impacto del herbicida, o quitar, con o quitar el, el impacto. Así es, con los EM. ¿Y se puede los, lanzar M. por vía aérea? Sí, eh, no, porque lo en ah. este caso lo, los herbicidas, no, sería eh, con bomba de parda, Pero si los eh, los EM se, se, se, ha, se han aplicado tradicionalmente desde... Yo estuve en Costa Rica trabajando con aplicaciones aéreas por vía de aviones, con los microorganismos, inclusive lo, lo aplicábamos con titanes y otro producto de, de herbicida, okay. de esa forma. Aquí ya. en el país, ¿cuántas oficinas tienen? ¿Dónde están? ¿Están en la mayoría de las provincias? ¿O solo en Santo Domingo y San Francisco? Eh, el organigrama es lo siguiente, cada provincia tiene algunos eh, representantes Representan. que trabajan eh, en... Por ejemplo, en, en Puerto Plata, eh, en medio ambiente, en manejo de hostelería, se trabaja eh, en la parte de Santiago, se trabaja el cultivo de, del plátano, del cultivo del arroz y, y básicamente banano. Aquí en esta zona se trabaja eh, la parte del cacao y la parte también de medio ambiente. Y así en diferentes partes del país hay técnicos ya que están, que conocen la tecnología, están trabajando en esta área. Muy Doctor bien. Keita, necesitamos sí. cuando usted vuelva, pueda dar algunas conferencias en las universidades de ah, aquí. Muy bien, gracias. sí Ahí... yo, yo quiero decir una cosa, claro, sí, sí. cuando sí. mejora la calidad de suero, cuando sustancias buenas están llenas de sueros los comprantes pueden absorber esas cosas y los plantas también nosotros también tenemos como ah. sistema inmunológico natural originales uh -huh. y será como plantas sistema inmunológico funciona bien no necesita porque no toca la con enfermo es eso es sí. la hacerlo teórica de la de nuestra tecnología esta era como la muy tecnología natural y el globo ya tiene ese sistema ya. y, y no, pero, otro punto es ahora yo estoy buscando de la buena calidad de cacao para el mercado de japón Ah, Entonces muy... ustedes tienen como hacer como, con orgánico, con EM, buen calidad, buen sabor, buen, buen como calidad tiene, voy a intentar para vender ese para... <risa> excelente, no? sí. excelente. Sí. Eso para mí está importante, es la razón de viene de acá. ¿Cómo ¿Cómo no? No excelente. Porque, bueno, ojalá que sí, que el Japón pueda consumir nuestro cacao en Ay, mayores sí, cantidades, sí. ya que lo hace gran parte del mundo. Claro. Cómo no? muchísimas gracias a Keita Kojima, representante para toda Latinoamérica y también el señor José Elías Vargas, representante de la tecnología EM para República Dominicana, por haber estado con nosotros en la segunda entrevista. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies.